Eh, es, un, eh, es un como muchos de su libro es una larga fuga este, y está contada por fragmentos y bueno vamos a cerrar la parte de ficción con unos, unos fragmentitos de la locura de Onel el 19 de noviembre de 1932 mientras la ciudad de la plata celebra el cincuentenario de su fundación una denuncia anónima decide al juez Raimundo Papalardo a impedir preventivamente el entierro de una criada india que el director del zoológico, doctor Salvatore Onelli, lleva velando toda la noche en el serpentario. Furioso, Onelli cruza el Museo de Ciencias Naturales donde perpetra incomprensibles robos. Convoca a sus colaboradores más cercanos, un zoólogo ruso y un taxidermista chino y con unos cuantos animales y el cuerpo de la niña en lo alto de una cureña, cubierto con un poncho guerrero araucano, parte hacia el sur con destino ignorado, en una caravana que durante meses y meses cautivará la atención y la imaginación del pueblo argentino. He aquí los testimonios de la locura de Oneli y de la leyenda, la casi religión a que dio origen el insólito cortejo de la niña en Sepulta. Bien, y a partir de ahí el, el libro se va contando con dial, diarios, como cuadernos de bitácora y vamos a leer algunos de, estas, de estos pedacitos eh, noticias. Eh, no, no está, creo que si no, saca la hoja, sí. Porque no sé si era eso. Hola. Hola. Eh, misterio, yo sé que te tocas misterio, perdón. Sí. Viene el día La Plata, 20 de noviembre de 1932. Una nota de insólito color ha puesto ayer en la estación de trenes del Ferrocarril del Sur, en el marco de las celebraciones del 50 aniversario, la presencia de un centenar de bestias del zoológico local, arreadas por su célebre director, el perito Salvatorio Lino. en la consecución, de elementos para lo que se prevé evidentemente una larga travesía, borrajes en, en los almacenes baguis y campodónicos, cientos de lata de corner feed en las cabecerías de Don michel Braciati, dos furgones tanque de agua pura en la dirección de obras sanitarias, un vagón refrigerador alquilado del frigorífico Swift y otro calefaccionado de servicio penitenciario, donde suelen viajar en épocas invernales. Ni el mencionado perito de ni sus dos ayudantes, el naturalista Igor Alboz y el embalsamador Kim Byung-Ha, se mostraron dispuestos a hacer declaraciones este diario. Ni el numeroso público, que apenas regresado de las celebraciones en Plaza Moreno, iba congregándose en torno de aquel tren, en los mismos andenes, haciendo vibrar la inmensa bóveda con miles de personas. ¿Por qué dónde va, Nelly? La remota localidad patagónica, recientemente fundada, que lleva el nombre de su padre Clemente, también naturalista, en la que no podría, por supuesto, saltar un zoológico. Al valle azaz donde éste prometió al general Roca recrear el Edén, si éste lo dotaba de un arca de Noé. A ese otro valle fértil de Teca, en que vivió, nos recuerda el lector, el cacique Inacayal, atracción de museo y donde se propone. Según se rumorea, de enterrar una momia. Como sea, nada se sabrá a menos que sigamos su viaje. Y ya hemos alertado a nuestros corresponsales en cada estación del Largo Ferrocarril del Sur y en las principales ciudades del territorio patagónico. Hasta mañana, amigos. Hasta entonces, misterio. Hasta entonces, paciencia.